Yo soy Diego, tengo 17 años, soy desarrollador de videojuegos, trabajo en diseño 3D y en programación con Unity y he hecho muchos proyectos multidisciplinarios, desde colaboraciones con videojuegos sobre psicología y sobre el estigma, a matemáticas, a rehabilitación de pacientes con Kinect y ahora recientemente estoy haciendo mi templo en filosofía, pero hoy os vengo a hablar sobre matemáticas las matemáticas sí, y la informática están muy relacionadas porque todos sabréis pero en este caso no son esas matemáticas de las que voy a hablar Voy a hablar sobre los objetos geométricos dentro de la realidad virtual esto es un proyecto que forma parte del proyecto podemos a clasificar superficies que ha ganado el premio de matemáticas del certamen internacional de ciencia nación y donde participan ya más de 40 centros alrededor de toda europa ¿Vale? Eh, me he vale. hemos desarrollado un software que lo que nos permite es que utilizando realidad virtual ya sea Oculus Rift o otras gafas de realidad virtual y el dispositivo Leap Motion que es para reconocer tus manos dentro de la realidad virtual tú puedes trabajar con distintos objetos geométricos, ya sea un cubo una esfera, otros más específicos como la esponja de Menger y la audio por ejemplo, también podemos hacer visitas virtuales esta es una imagen de una visita virtual, las gafas dentro de una botella de IT, que es una figura matemática bastante famosa y además nos permite hacer un montón de interacciones con las distintas figuras que explicaré ahora un poco más adelante. ¿Por qué utilizamos la realidad virtual para esto? Pues en primer lugar porque tiene una gran capacidad de manipulación, es decir, cuando nosotros trabajamos con figuras físicas, ya sea... Cualquiera que tú quieras, tenemos una serie de limitaciones. Podemos hacerla, por ejemplo, con, con polifiáticos CLB, con plastilina, pero estamos muy limitados. Por ejemplo, no podemos coger una figura y agrandarla y hacerla de 50 metros. No podemos, por ejemplo, con facilidad coger una figura y mezclarla con otra. Eso es algo que eh, tanto la informática como la realidad virtual rompen totalmente. Tú puedes agarrar un objeto virtual y hacerlo enorme, del tamaño de un edificio, o hacerlo pequeño y tenerlo en una mano, por ejemplo. Entonces, también es muchísimo más intuitivo que trabajar con una pantalla, supongo que algunos habéis utilizado algún tipo de software de manipulación de figuras, ya sea tanto en diseño 3D, Blender, 3D Studio, como otros más específicos como el programa matemática, y trabajar con una pantalla es muy complicado, no de todo, pero es más complicado porque estás manejando, viendo en dos dimensiones algo que debería estar en tres dimensiones. O sea, a veces te falla lo que es la perspectiva 3D y no eres capaz de apreciar muchos fallos que estás cometiendo a la hora de diseñar un personaje o diseñar otras cosas. Que por ejemplo ves un vértice, ah, esto está bien puesto, lo giras el nudo y anda, me pasó 50 metros, no debería estar. Entonces, trabajar en realidad virtual y en la tercera dimensión hace que sea todo muchísimo más intuitivo. Además, en nuestro caso de las matemáticas, no se necesitan horas y horas de trabajo para construir las figuras. Esta, por ejemplo, es una esponja de menger que hemos montado en la Universidad de Almería. La tenemos allí. Y esto se ha necesitado el trabajo de muchas personas y muchas horas para llevar adelante. Esto, en realidad virtual, básicamente sería coger una esponja de menger y agrandarlo. 5 segundos. Y además, eh, es una nueva forma bastante intuitiva y bastante divertida a la hora de utilizar las matemáticas. Voy a poneros un pequeño vídeo de un minuto. Que es este, nos bueno, está grabado con un móvil. Que esto es eh, eh, Ciencia Nación, una persona utilizando el software que hemos desarrollado. Bueno, ahí está el segundo ese lo que está viendo él en la pantalla, para poner un vídeo un pelín más extendido de dos minutos sobre una demo, un gameplay en tiempo real de, de videojuego. Esto, por ejemplo, es la visita virtual por dentro de la botella de play. Vale, como podéis ver, la gente por lo menos se lo pasa mucho mejor viajando virtualmente con una botella de cliente que viéndolo en un vídeo de YouTube, por ejemplo. Porque jugar con la tercera dimensión hace que, además de impresionarte, sea bastante atractivo y bastante chulo. Por tema de tiempo, no he podido traer la caja y no hay suficiente tiempo para que todos los probéis, pero... Realmente. Y este de aquí es un vídeo de la... una demo tiempo real. Básicamente es una versión antigua, así que no tiene demasiadas cosas, está bastante mejor. Pero como podéis ver, tú tienes una serie de figuras... Con las que tú puedes interactuar, puedes modificar su tamaño, agrandarlas, hacerlas más pequeñas, puedes incluso agarrarlas y lanzarlas, hay que hacer algunas mejoras en las físicas. Eh, puedes trabajar con distintas figuras, como un cubo, por ejemplo la esfera es como una pelota, se redonda rueda por el escenario, puedes empujar y lanzar, puedes hacer malabares, yo nunca he conseguido que funcione. Sí. Eh, siempre... <risa> por ahí. Tiene el Toro, que es básicamente un donut, no se sé decir la gente normal. Tienes otras que son más específicas para los matemáticos, como la cinta de Moebius, por ejemplo. Eh, el Cross cap pasan mucho en cuatro dimensiones. Y luego, por ejemplo, este es el caso de la botella de Klein, tienes el botón para entrar y puedes hacer una visita virtual de cómo se vería por dentro que esto es algo que en el mundo físico sería muy difícil de hacer porque necesitarías hacer una botella de 10, 15 metros, del material que sea, y luego conseguir que la gente se metiera por ahí y paseara. Difícil de conseguir. Y difícil de transportar. Entonces, entonces por ejemplo, es ¿Sí? viaje a través de la botella de este, Dentro ¿eh? de la realidad virtual. Y básicamente eso es todo. Tenía una charla de 5 minutos, no podía decir mucho más. <risa>